No. Por fin. ¿Eres como una hada de dibujos animados? ¿De qué hada hablas? Tengo una misión importante que cumplir. ¿Puedo ir? ¡Adoro las misiones! ¿Podrías no seguirme? Yo no te sigo. Es que es mi camino. Permíteme ser tu guía. Te voy a llevar. Mm. Me llamo Diyang. ¿Y tú, calcetín? ¡No soy un calcetín! ¡Ah! Me llamo Maestro Patada y soy maestro de Kung Fu. Oh, ¡Eres un calcetín Kung Fu!